Hola, ¿qué tal, qué loca? Yo soy Desayonara. Este es un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien, porque vamos a comenzar. Amiguito, después de haber hecho el, el aniversario un año del canal, me he retirado por un mes completo ¿pero por qué? después les voy a contar lo que pasa es que yo pues vivía en Bogotá, Colombia y allí es donde hacía mis eh, todos mis videos eh, en mi casa prácticamente los ponía en partes diferentes como para entretener en cada video y darle una esencia diferente pero ahora estamos en Cali y que nos acabamos de trastear, o sea, mudar para los que sean de otros países por temas personales, además de que quiero aclarar que pues mis papás son de tierra caliente, entonces también les gusta un poco más en clima cali que Bogotá, porque Bogotá es tierra fría. Pero bueno, les tengo unos, algunos clips de cómo nos fue en la mudanza, el hotel en donde estuvimos, mientras, pues, mientras poníamos todas las cosas en la casa. Uy, está haciendo Carlosito, para qué? Ahí les voy a dejar algunos clips, algunas fotos, algunas grabaciones que conté y de pronto algunas narraciones que les puedan guiar y cómo sea Cali. O como podríamos decirle, la capital de la salsa. Tenemos que aprender a bailar, amiguitos, de verdad. Y bueno, espero que les guste el video y espero que ya lo ponemos a, a pasar aquí. Después en otro video les mostraré la razón de por qué también duré un mes sin grabar videos. Porque la mudanza no fue la única la razón por la, que me, por la que no pude hacer videos. Entonces, espero les guste el video. es muy mentira, mientras estaba, estoy editando esto y mientras estaba grabando, eh, pues todo lo de Bogotá lloré. <risa> Porque es que era como mi última vez viendo eso, la, pues en una próxima vez que vaya tal vez, o sea, yeah. Bueno, en este momento son las 9.40 de la mañana, acá en Cali. Pues, entonces aquí estamos en un hotel Ahí está la básica bonita y esta pintura que no sé qué es Bueno, pues en este momento lo que voy a hacer es bajar a esta Si algo acá tengo también una manillita que me recuerda a Bogotá Eh, a una amiga llamada Sara por ¡Calvo! Hacemos esta manilla Bueno, que yo se la pedí, está muy bella Mmm, yeah Mientras tanto, nos quedamos ahí por más o menos unos dos días Mientras estábamos con todo el tema del trasteo Y ya cuando trajimos todos Ahí sí ya nos vinimos para acá A continuación les voy a dar un fragmento De todo conjunto, el conjunto en el que estoy ahora Bueno Aquí ya estamos pasando por La salida de mi apartamento Y como podemos ver ahí ya está el parque Ahí ya <ríe> tienen el perrito ahí paseando También hay unos manes ahí todos Echándose agua entre ellos ¡No! Lo no tengo no tengo ganas, la verdad. Bueno, esos eran unos amigos. Pero sí, son buena gente para que son sociables y todos. Entonces, ¿qué más se va a hacer? Miren, hay los pajaritos. La verdad es que hay mucho pajarito por acá en Cali. Hay muchos, muchas especies de aves muy bellas. Cali es una metrópolis, pero bueno, yo lo clasificaría como la tercera ciudad más grande de Colombia. Pero eso sí, tiene mucha naturaleza. como un bello lugar para si, te, si tal vez te gusta pensar y no quieres estar ahí al lado de alguien pues es un buen lugar para hacerlo la verdad es un buen conjunto en este momento pues tal vez es un poquito oscuro en realidad está haciendo sol, son más o menos las 4 por la cámara tal vez no se ve muy bien está eh, algo ladito ya sí he estado lloviendo mucho pero es fresquito para que una de las zonas más frescas de Cali pero para mí sigue siendo un calor horrible. Uno por la costumbre de vivir en tierra fría, pues siempre he preferido lo frío y todo.